a Dios, aleluya, aleluya, aleluya, gloria, gloria, gloria, gloria a Dios, bendito Dios y Padre Celestial, Señor de los cielos y de la tierra, ten misericordia Dios mío, perdona nuestros pecados Señor, confirma la liberación en milagro, en esta hora Señor, en la vida de personas que han venido con enfermedades, con dolencias Señor, a mí de esos niños Señor, ten misericordia mi Dios, Viva en su vida, gloria, gloria, gloria, gloria a Dios. Vértalo, Señor, de los demonios. Vértalo, Señor, de las brujerías, de las hechicerías, de las macumerías. he malo diablo, Señor, que ha utilizado a ese brujo, a ese hechicero, para hacerle brujería a esa persona, Señor, para esa persona, Señor, sufre enfermedades, dolencias. La palabra dice que la viene sino para matar, juntar, destruir y hacer todo lo malo. usted, Señor Jesús, ha venido a darnos vida y vida en abundancia, Señor. Ten misericordia, Padre. Firma milagro de la sanidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Lista, Señor, hermanos, mis hermanos, colaboradores, diáconos Y en esta hora vamos a orar con imposición de manos, Señor. Todas estas personas que han venido con enfermedades, Señor. La palabra dice, pondrán las manos. Sobre los enfermos y sanarán. Confirma tu palabra y oh Señor. Aleluya. Que se vayan sanos y curados este lugar, Señor. Para la gloria y honra de tu nombre. Glorifícate, Padre. Glorifícate, Señor. Queremos, Señor. Aleluya. Glorificarte, Señor. Por... Vente costa la cosecha. Gloria, gloria, gloria, gloria a Dios. Libera, Señor Jesús. Libera, libera, libera. Libera a ese hombre, Señor. Libera a esa mujer. Toda brujería hechicería, Quémalo el diablo. Quémalo el demonio. Quema Jesús. Quema Jesús. Quema Jesús. Quema Jesús. Quema, quema, quema, quema. Va saliendo, va saliendo, va saliendo. Libera, libera, libera, libera. Aleluya, aleluya, aleluya. Quema Jesús. Pasa la genera. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria a Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Ten misericordia, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Quema, quema, quema, quema. Quema la brujería, la hechicería. Va saliendo de este cuerpo, espíritu del diablo. Estás en esta mujer, salga de este cuerpo gritando, espíritu, dando voces ahora. Quema Jesús. Quema Jesús. Sale ese cuerpo. Quema Jesús. Quema Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Va saliendo, va saliendo, va saliendo. Gritando, gritando, gritando. Abre la boca, San Grita ahora. Quema Jesús. Quema la brujería, va saliendo, va saliendo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Quema, quema Jesús. En el nombre de Jesús, hacer de el demonio. Sale ese cuerpo. Sale ahora. Cae por tierra. Cae por tierra. En el nombre de Jesús libera, Señor, libera, libera, libera. Gloria, Gloria, Gloria a Dios. Va saliendo, va saliendo, va saliendo. En el nombre de Jesús cae por tierra, quema Jesús libera Señor, libera Señor, gloria a Dios a Dios. libera, libera Señor Jesús ten misericordia esta mujer Señor confirma su liberación, confirma Señor quema Jesús palabra dice mi nombre y serán fuera de demonios quema quema, quema, quema, quema quema, quema, quema Jesús cae por tierra en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. quema, quema, quema, quema aleluya, aleluya, aleluya va saliendo, va saliendo la brujería. Siga orando, siga orando. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oiga Espíritu, ¿sabe esa mujer? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy en la radio los demonios no pueden soportar hoy domingo. Estamos 24 de noviembre del año 2019. Aquí en la iglesia vende la cosecha. Enca, enca, de San Lorenzo. Demonio no está desesperado en este lugar. Queremos Jesús quema Jesús gloria, gloria, gloria a Dios va saliendo, va saliendo la brujería va saliendo la hechicería cae por tierra, cae por tierra cae por tierra en el nombre de Jesús Ese cuerpo cae por tierra, vomita demonio quema Jesús, quema Jesús arroja esa brujería arroja esa brujería en el nombre de Jesús Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, al Señor Jesús, libera, al Señor. Quema, Jesús, quema, Jesús. Va saliendo, va saliendo, va saliendo, va saliendo. Quema, Jesús. ¿Qué mamá, Señor Jesús? En el nombre de Jesús en ceremonia. ¡Saxi, verga! cae por tierra en el nombre de Jesús! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Libera, Señor, libera, Señor, libera, Señor! ¡Libera toda brujería y hechicería! Confirma, Señor, esta campaña, el ayuno, impacto del poder de Dios. ¡Aleluya! Aquí en tu iglesia, Pentecostal, a la cosecha, en este lugar de San Lorenzo, Faén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén, todos digan amén, Señor Jesús. Miren lo que está pasando ahí, miren. Amén, miren esa mujer poseída, cayó por tierra y esta mujer también cayó por Amén, Gloria a Jesús. La cuenta de eso que caen por tierra lo puede encontrar en la Biblia, Amén, en Hechos, capítulo 8, versículo 4. Ahora Jesús. Levanta tu mano para Dios, vamos a seguir orando al Señor, Vean conmigo. Gloria, gloria, gloria a Dios. Confirma, Señor, ten misericordia, Dios mío. Ten piedad, Padre Santo. Libera, Señor, libera, Señor. Gloria, gloria, gloria, gloria a Dios. Quema la brujería, quema la hechicería, quema la macumbaría. Libera, Señor, libera, Señor. libera Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, a Dios. gloria, a Dios. gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Quema, quema, quema, quema, quema Jesús, quema Jesús. En misericordia, mi Dios. En compasión, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Libera, libera, libera, libera, libera. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, Señor Jesús. Palabra dice, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Mayor de sanidad. Mayor de Dios. Gloria Dios. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Mayor traer de sanidad y medicina. Y los oscuridad la revela de abundancia, de paz y de verdad. Firma tu palabra, Señor, ten misericordia de ese hombre, esa mujer, Verla del Señor, de toda brujería, chesadía, sánele, Señor, de toda enfermedad y dolencia, quema, quema, quema, quema, quema Jesús. quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús. La sangre de Cristo tiene poder contra ti, la sangre de Cristo tiene poder demonio, no tienes parte ni suerte en esa mujer, no tienes parte ni suerte en ese hombre, quema Jesús, quema Jesús, libera, libera, libera, libera. libera. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria a Dios. Quema, quema, quema, quema. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria, gloria a Dios. Confirma, Señor. Aleluya, esta campaña, Señor, en ayuno. Impacto del poder de todos. En gloria, Señor, Espera, libera, libera, libera. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria a Dios, gloria, gloria, Gloria, Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria, gloria a Dios. Quema, quema, quema la brujería. Quema la hechicería de la macumería, quema Jesús, siga orando, siga orando, siga, orando, Señor, misericordia, citando al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Quema, quema, quema, quema. Quema, quema la mujería, la hechicería, va saliendo de ese cuerpo. Va saliendo de esa mujer, de ese hombre, va saliendo, va saliendo, va saliendo. La sangre de Cristo tiene poder, libera al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria, gloria a Dios. Quema Jesús, quema Jesús. Quema la brujería, quema la hechicería. Sale ese cuerpo gritando dando voz de demonio en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Sale ese cuerpo. Sale esa mujer. Sale ese hombre. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Libera, libera, libera. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Quema Jesús, quema la brujería. Quema la necesaria la macumería. Quema, quema, quema, quema. Quema Jesús, quema Jesús. Ten misericordia, Señor, de ese hombre, esa mujer. Ten misericordia, Dios mío. Libera, libera, libera, libera. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria, gloria a Dios. Quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Libera, libera, libera. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria a Dios. La sangre de Cristo tiene poder, ten misericordia, Señor entidad Dios mío, confirma milagros Señor, confirma la sanidad, hoy domingo 24 de diciembre, de noviembre. aleluya aleluya, aleluya, gloria gloria, gloria, gloria, gloria a Dios, quema a Jesús quema Jesús, va saliendo, va saliendo va saliendo, sale San Juan demonios dando voces espíritu, dando voces en el nombre de Jesús, dando voces demonios, dando voces pásale aquí delante, quema Jesús, quema Jesús sale dando demonios, va derrotado en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder, libera Señor Gloria, gloria, gloria a Dios. Quema a Jesús, quema a Jesús. Va saliendo, va saliendo, va saliendo. Va saliendo, va saliendo Espíritu. Sale ese cuerpo. Sale esa mujer. Está derrotado en el nombre de Jesús. Está derrotado a Satanás. Está vencido, demonio. La sangre de Jesús tiene poder. Libera al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Quema a Jesús, quema a Jesús. Quema a la brujería, quema la hechicería. La sangre de Jesús tiene poder. Libera al Señor. Ten misericordia, Dios mío quémalo Jesús, quema, quema, quema cae por tierra, cae por tierra salga, sale ese cuerpo confirma Señor la liberación del milagro en el nombre de Cristo Jesús demonio sale ese cuerpo, sale esa mujer está derrotado Satanás estás vencido en el nombre de Jesús Ese cuerpo en el nombre de Jesús confirma la liberación sale demonio en el nombre de Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias Señor! Gracias Padre, gracias Hijo, sí, gracias Espíritu Santo. Amén. Amén. amén. Todo día, amén, Señor Jesús. Sí, la mujer. Está por tierra en el nombre de Jesús. Naceré demonio. Salve ese el cuerpo en el nombre de Cristo. Amén. ¿Han caído por ahí, no? Ya. Abra sus ojos. Amén, Jesús. Diga. Amén, señor. Levántese, aplauso para Cristo Jesús bendito sea el nombre del Señor gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Jesús, amén vamos a hacer una oración de fe que van a tus manos para Dios vamos a hacer una oración de fe después de esta oración van a buscar ya, Primero. todavía no busquen después de esta oración que hacemos van a buscar Cierra tus ojos, digan conmigo, Señor mi Dios más fuerte, Señor mi Dios Dios de Abraham de Isaac de Jacob en esta hora, esta hora. Perdona, perdona mis pecados mis en misericordia, de, misericordia de, mí, de mí y confirma, y confirma el milagro, el milagro en, mi en mi vida yo he venido, yo he venido a, tu iglesia, a tu iglesia, pentecostal, pentecostal la cosecha, techo, donde estás sanando a los, enfermos, a los enfermos para que me sanes, sane, a mí también, porque yo creo, porque yo creo que, tienes poder, que tienes poder para sanarme. Para sanarme. Tu palabra dice. Que por tus llagas. Señor Jesús, yo he sido sanado. Yo he sido curado. Y yo creo en tu palabra. Porque tu palabra es verdad. Confirma, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. A ver, ¿cuántos creen que Dios sana? A Dios? ¡Gloria, a Dios! Gloria a Dios. A ver, busquen sus enfermedades. Ustedes que han recibido las oraciones. Busquen sus enfermedades. Haga la prueba. Haga lo que no podía hacer. Y busque, busquen. Si ya no encuentra dolor, amén, es porque ya Dios le sanó. Amén. Y si quiere dar testimonio para que el nombre de Dios sea glorificado. Para los oyentes también del programa La Voz de Salvación. Pase adelante para dar su, para tomar su testimonio. Amén, ¿Quién vive. A su nombre. Gloria a Dios. A ver, ¿quién más es sano? Ya sana la señora. A un momento. ¿Quién más es sano? Busque, busque. Busque, ¿cómo están? Vamos a conversar, amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Vamos a conversar con las 100 personas que se han sanado hoy domingo 24 de.. Noviembre del año 2019, aquí en la iglesia Pentecostal la cosecha. Ya hemos orado por los enfermos, también hemos orado, orado por liberación y en el momento de la oración por liberación los demonios no pudieron soportar. Ahora que se han libertado, personas que han recibido las oraciones, ahora vamos a conversar con los que se han sanado. Vamos a conversar con esta mujer, ¿cómo se llama? ¿Ya Sanidad el domingo 24 de octubre, de perdón, 24 de noviembre del año 2019 en la iglesia Pentecostal La Cosecha. Ya, yeah. yeah. me, me dolía, medio cuerpo, medio cuerpo. Medio cuerpo le dolía. Y ahora cómo está? Ya está bien, ya. Sabía, ya no hay dolor. ¿Ya no, hay dolor? Ya no hay dolor. ¿Quién le sanó? Señor. Un aplauso para Cristo Jesús que le sanó a esta mujer. A través de las oraciones en la iglesia Pentecostal, cosecha. Mire, esta mujer que usted ve acá. Un sí. cuerpo enfermo. Amén. Y después de la oración, ha buscado la oración, Ya no encuentra dolor. Señora, la mitad de su cuerpo enfermo. mitad de Lado derecho o izquierdo. Derecho. Lado derecho. La mitad. Toda la mitad de su cuerpo con dolencias con dolente, con dolencia, gracias mi cerebro, me dolía, mi cerebro todo bien, ahora no hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada, ¿quién es a Cristo Señor, Cristo Jesús, amén, ¿cuánto tiempo sufriendo con ese dolor? Pa, tres días, tres días, y después de tres días se ha venido el domingo 24 de noviembre a la iglesia Pentecostal, a la cosecha en este lugar de Jaén San Lorenzo y ahora ya se va sano. mejor ya, sana ya, ¿dónde viene? Dios del... yes. no le bendiga, damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesucristo Seguimos conversando ¿Cómo se llama? Dios sabe ¿Ya recibió sanidad el domingo 24 de noviembre con las oraciones en la iglesia Pentecostal a la cosecha? Sí Él es sanó el Señor Jesús? Está con la Tenía dolor en su barrera desde el día viernes hasta hoy domingo. Y después de la oración, hoy domingo 24 de noviembre, ya está sana y curada. Sí, gracias, Señor. ¿Y sin dolor? No. ¿Y le sanó? Cristo Jesús. Aplauso para Cristo Jesús, ya está sana y curada. Llegando el domingo 24 de noviembre a la iglesia Pentecostal a cosecha aquí en Cacería de San Lorenzo, Jaén. Kilómetro 46, en la carretera que se va de Jaén hacia San Ignacio. Así en la radio está ubicada la Iglesia Pétegos de la Cosecha, donde cultos tenemos todos los días 8 de la mañana y 1 de la tarde, los días miércoles, viernes y domingos son campañas sin oraciones y ayunos. ¿Cómo se llama la señora? Mercedes. Ha recibido salida hoy día el domingo 24 de noviembre, llegando a la Iglesia Pétegos la Cosecha. Sí, yo quiero ya venir a dar dos los testimonios que tengo, el primero es de mi papá que cayó con derramar y lo trajo acá a la iglesia la primera vez estaba mudo, no sé si se le doy todo el fuego sordo, mi nieto no escucha te doy a sus rodillas yo prometí un voto acá al Señor a darle un voto 10 Dios y dijo Señor que nos damos a mi papá le dame un voto y un voto hoy día y a pastor no se ya amo el traíz, yo de mis y el testimonio es que yo también tenía un accidente que me golpease a todo el cuerpo derecho que ha resultado de mi tiempo. y también me golpeaba mi cerebro con un chinchón grande y yo le pedía a Dios que va a dar mi vida por eso mi padre también Pedí a Dios que ayuda, ayúdanos también, me escuchó, que tenía una, una bola grande en mi cerebro del accidente y también Dios lo bajó así el accidente y me quitó, y Dios mi sanó. Ya no hay dolor. Ya no hay dolor, ya. ¿Ese hinchazón que tenía en mi cerebro ya no hay? Ya no hay también. ¿Y le sanó? Cristo Jesús. ¡Aplausos para el Señor Jesús! Gloria, gloria, gloria a Dios. Es maravilloso milagro recibe esta mujer en la iglesia pentecostal la cosecha. Amén. Ella enferma. Y también su papá, ¿no? Su papá también. Amén, enfermo. No podía hablar. Gloria a Jesús. Si tenía otras enfermedades más. Pero gracias a Dios que hizo un voto con el Señor. Y lo trajo por primera vez a la iglesia pentecostal la cosecha. Y desde el día que lo trajo, quedó sano y curado. Ahora ya habla, ya está sano, incluso dice que lo ha traído. Amén. Quien vive. Ella también enferma, Lorde Jesús, tuvo un accidente y cayó, eh, Lorde Jesús, mal y se dio en su, cere en su cabeza, de tal manera que el lado de su cerebro se le hinchó. Amén, tuvo una hinchazón grande, una bola grande, dice. Amén, y también sus pies, sus brazos, con dolencias. Pero gracias a Dios que con las oraciones en la iglesia Pentecostal a la cosecha, ahora también está sana y está curada. Amén. También hizo un voto, también hizo un foto para que Dios le sane de lo que tuvo el accidente. Y ahora ya se va sana usted y también sana a su papá. Sí, sí. ¿Estás contenta? Sí, estoy contenta. Contenta. Aplausos para Cristo que su damos gracias por su testimonio, para la gloria y la honra del Señor y Salvador Jesucristo. Todo esto acontece en la iglesia Pentecostal cosecha, aquí en Caserío de San Lorenzo, en kilómetro 46. Seguimos conversando. ¿Cómo se llama? Iván Cuente de que se sanó hoy día domingo 24 de noviembre en la iglesia Pentecostal la cosecha Me dolía mi estómago A usted le dolía su estómago y ahorita Ya no me duele No hay dolor, ¿quién te sanó? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal a cosecha ¿Cuántos años tienes? Nueve años Nueve años y aplauso para Cristo Jesús nueve años oyentes tiene este niño que estaba con dolor y ahora ya no hay dolor, ya está tan curado en la Iglesia Pentecostal la cosecha, amén, Dios le bendiga. Seguimos conversando, pase la señora, pase, pase por aquí, usted que nos visite. pase, pase. ¿Cómo se llama? Ay, Dios Gilma Pérez. Ya recibió sanidad hoy domingo 24 de noviembre en la Iglesia Pentecostal a la cosecha. ¿Ya te sanó de algo? Sí, algo estoy un poco más mejor para lo que estaba y no podía ni regresarme a mirar para atrás, pero ahora ya me manejo, algo siquiera, parece que un poco se... ¿Qué es lo que tenía usted? Cristo Jesús. No, ¿Qué es lo que tenía? ¿Qué dolor? Me entró una punzada en mi espalda y, y corresponde todo a mi cabeza, mi cerebro, no podía ni regresarme a mirar nada, ahora ya me regreso a mirar. ¿Usted tenía dolor en su espalda? Y punzadas. Y en su cabeza, en su cerebro también. Y no podía regresar, mirar atrás porque le dolía. Después la oración, ¿cómo está? Ya estoy un poco más tranquilo y ya me regreso para darme la vuelta. Puede darse la vuelta. Ya puede regresar a mirar para atrás. A ver, miren para atrás. Mire, haga la prueba delante de los, de, de los que están aquí presentes. Eso no podía hacer. Ya eso, ya algo no siquiera puedo manejarme. Pero primero no podía así mover su, su, su cabeza. No, no podía manejarme, regresaba todo mi cuerpo para, para manejarme, para mirar atrás. Pero ahora ya puedo algo ya mirar atrás. ¡Qué alegría, aplauso para Cristo Jesús! ¡Qué maravilla! Así acontece en la iglesia Pentecostal, acontece esta mujer: dolor en su cabeza, dolor en su cerebro, en su espalda, en cada no podía mirar para atrás, cuando miraba para atrás le dolía. Amén. Y ahora después de la oración, dice que ya está mejor, y le hemos probado cómo a ver si mire para atrás, y ya mira normal, mira cómo mueve su, su cuello. Eh. Amén. Para el lado derecho, para el lado izquierdo. Gloria a Jesús, ¿quién vive? Sí. ¡A ah, su nombre! Sí. ¿Está contenta? Sí, estoy contenta que ya algo, Cristo me curó. Cristo le curó. ¿En qué iglesia? En Pentecostal La Cosecha. Aplauso para Cristo Jesús. Dios le bendiga. Vamos a por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesús. ¿Cómo se llama? Gracias. Ha recibido sanidad hoy domingo 24 de noviembre en la iglesia Pentecostal La Cosecha. Sí. ¿Qué le sanó el Señor Jesús? Tenía dolor de cabeza y ahora ya no tengo nada. Dolor en su cabeza, ahora no tiene nada. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. Aplauso para Cristo Jesús. Ya no hay dolor en su cabeza, ya está sale curada. y está llorando esa joven dando su testimonio porque a Cristo le sanó aquí en la iglesia Pentecostal la cosecha de este lugar de San Lorenzo Faín. Oyentes, aquí estamos, San Lorenzo Faín, kilómetro 46. ¿Quién vive? Sí. A su nombre, a su nombre. ¿Cuántos están contentos? Digan gloria a Dios. Amén, seguimos conversando. ¿Cómo se llama? Pasa aquí delante, amigo. ¿Cómo se llama? Segundo. Ya recibió sanidad hoy día, domingo 24 de noviembre, en la iglesia Pentecostal la cosecha. No no escuchaba con sus oídos, con los dos o uno. Con los dos o uno. Con los dos lados. Con los dos oídos no escuchaba. Nada. agua sucia. agua y Le cayó agua sucia y desde ahí quedó sordo, No escuchaba. Nada. Los dos oídos. ¿Y ahora por qué nos está escuchando? Pero poco a poco no se ya escucha? Poco a poco no se ya está escuchando? Ya. Sí. ¿Quién le sanó? Uh cuando me habla de inglés el pedagano, pues, ya no puedo escuchar ¿cómo dice? cuando hablo aquí pero ya no puedo escuchar ya no, pero ahorita ¿por qué nos está escuchando? ¿cuántos años tiene usted? 66. Se, ¿dónde vive? en la puerta ¿está contento? el paro la puerta ¿está contento? no, solito No. estoy con No, ¿está contento? ¿Está contento o está triste? Que el que de la y que para su mente y no se Ya, pues nos escucha. Empata, nos escucha. Como él dice, ya escucha un poco. Amén. Bueno, totalmente sano, sano no está. Pero sí está escuchando un poco. Amén. Conforme a su fe está recibiendo el milagro. Aplauso para Cristo Jesús. Aleluya. Así nos engañamos, así le hablamos la verdad en Cristo Jesús. Sano, sano no está pero él dice que no escuchaba nada, le cayó agua sucia, amén, a sus dos oídos, posiblemente de repente se cayó una agua sucia o se, no sé qué pasó, pero él dice que le cayó agua sucia a sus oídos y desde ahí no escuchó con los dos oídos, nada escuchaba, ahora nos está escuchando un poco, como él dice, ya estoy escuchando un poco, amén. Yo creo que si Él sigue viniendo a las oraciones va a quedar completamente sano y curado. Ya cuando está sano y escucha perfectamente nos da testimonio para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Seguimos conversando. ¿Cómo se llama? Bueno, primeramente quiero agradecer a Dios por haberme guiado y traído a este pueblito de San Lorenzo, Jaén, a la iglesia La cosecha pentecostal. Yo tuve una caída de la segunda planta en mi casa y perdí el conocimiento por tres horas. Y sufría con el dolor de cerebro totalmente que no podía soportar. Pero ahora, gracias a Dios que Dios me dio acá, estoy un poco tranquilo. Un poco tranquilo. Sí, agradezco a Dios y a, y a la iglesia pentecostal. San Lorenzo, la cosecha aquí en San Lorenzo, aplauso para Cristo Jesús, el sea el nombre del Señor, la el hombre tenía un accidente, se cayó de qué piso dice, planta, la segunda planta y quedó enfermo, amén, perdió el conocimiento por tres horas de eso, amén, perdió el conocimiento por tres horas y después que se levanta comenzó la dolencia en su cuerpo, y sí, ahora me encuentro ya tranquilo, el cerebro ya ya puedo manejar mi cerebro totalmente. No podía manejar su, su, su, su cuello todo le dolía su cerebro. Me dolía bastante, pero ahora ya estoy contento. ¿Ya no hay dolor. No hay dolor. Entonces ya Cristo te sanó. Cristo me sanó. aplauso para Cristo Jesús, ya Cristo te sanó. ¡Qué maravilla! En la iglesia Pente votar a cosita aquí en San Lorenzo, Kilómetro 46, la carretera que se va de Jaén hacia San Ignacio. Quien vive? ¿A su nombre? Seguimos conversando con las personas que se han sanado. ¿Cómo se llama? Anacleto Sánchez, perfeo. ¿Ya recibió sanidad hoy día, domingo 24 de noviembre, en la Iglesia Pentecostal la cosecha? Yo veo que tú recibes tú estás viniendo, soy el visitante que ya me visitante? Y se ha venido el día domingo a la campaña, aquí en la iglesia Pentecostal a la cosecha. ¿Qué enfermedad tenía? ¿De, de qué Cristo le sanó? Pero ahorita yo he venido con una sorpresa de oídos, con los vistas me empañaban, pero ahorita con la oración que me han hecho ya estoy más tranquilo ya. Estoy... tranquilo. ¿Está escuchando? Sí, estoy escuchando y, y, y mi vista está aclarando ya. ¿Está aclarando sus vistas? ¿Y ya está escuchando? ¡Qué sí. alegría! ¡Aplausos para Cristo Jesús! Bendito sea el nombre del Señor, que estábamos enfermos en la Iglesia Pentecostal que los fecha. Este hombre sordo y con sus vistas que no veía bien. Ahorita ya escucha y ya está viendo, aleluya, más claro. Dice. Está contento, no? Sí. ¿no? No veía. ¿Cómo veía primero? Sí. ¿Cómo veía primero? ¿Cómo veía primero? ¿Cómo, sí, ¿Cómo veía? ¿Cómo veía? ¿Cómo veía? Era oscuro, me vista fue. Día sí, oscuro? Ahora ya está aclarando, ya. ¿Ya mira a los hermanos? Ya están, más, ya estoy escuchando más, tranquilo. ¿Primero no escuchaba nada? No, sí escuchaba, pero no bueno, ni hablaba fuerte. Pues, después, en no escuchaba nada. ¿Y ahora ya está escuchando ya? Sí. Por lo que yo lo veo a Cristo Jesús, ¿Quién me va a dar la, la, la, la salida? ¿no? A ver, a ver. Alegría, el Señor está operando en su vida si usted sigue viniendo va a recibir más bendición más sanidad y finalmente vida eterna en Cristo Jesús Desde acá en la cosecha hay muchos que me contaron así yo puedo seguir en esa voz de los amigos en el video. y a seguir viniendo ya. Va a seguir viniendo, viendo el milagro aplauso para Cristo Jesús vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la honra en nuestro Señor y Salvador Jesucristo todo esta acontece en la Iglesia Pente, votar la corteza en el, el programa La voz de salvación. Usted que nos está escuchando, que está enfermo, que está enferma, venga a este lugar que Cristo Jesús le va a sanar también. Para Dios todo es posible. ¿Quién vive? Sí. A su nombre. Sí. Aquí estamos en el kilómetro 46 carretera que se va a dejar hacia San Ignacio. Gloria a Dios. Ahora, la oración de fe. todos de pie. La última oración para dar gracias a Dios. Y no se olviden que de la campaña por aniversario de nuestra sede nacional, Iglesia Pentecostal a Cosecha en Chiclayo, 13, 14 15 de diciembre. Prepárense los hermanos, y si hay algunos que están preparando. Usted quiere ir a la campaña allá en Chiclayo. La campaña se va a realizar en la Iglesia Pentecostal a Cosecha que está en Chosica el Norte, en la victoria. Amén. La entrada es libre para todos. Levanta tus manos para Dios, va a ser la oración de fe. Aquí va a quedar un hombre de Dios haciendo la oración de fe, haciendo los anuncios. Y conmigo será hasta la próxima, si Dios lo permite. Amén. Pido sus oraciones. Amén. ¿Quién vive? Amén.